Hola, muy buenas tardes. Soy Rosana Pereira, directora de Actúa Psicología Positiva y hoy vengo a hablarte de otro tema relacionado con cómo monto mi consulta, cómo me dedico a vivir de la psicología después de haber estado durante años estudiando, preparándome, llegó el momento. Y ahora, ¿cómo lo hago? Pues hoy quiero hablarte de un punto que me parece importantísimo, que es ¿Qué es lo que me paraliza? ¿Cuál es el, el mayor problema, la mayor resistencia con la que me voy a encontrar una vez que elija eh, lanzarme a ejercer como profesional de la psicología? Pues para ello me voy a ayudar, y aprovecho y me hago publicidad, eh, me voy a ayudar de este libro, el libro que escribí hace ya tres años creo, se titula Marketing para psicólogos y dice atrae más pacientes a tu gabinete, aumenta tus ingresos y vive de tu pasión. No hago publicidad porque me vaya a forrar con él. De hecho, me han llegado ya algunos... Tengo en Google un avisador en el que cada vez que aparece mi nombre, Google me manda un mensaje. Bueno, no es por vanidad, es que realmente es para seguir cuál es la marca que mi nombre va dejando por, por internet. Pues en uno de estos mensajes de Google aparece que estoy en estas páginas donde te puedes descargar libros gratuitamente. Con lo cual no te muestro el libro para que yo me vaya a forrar, creo que es una gran ayuda cuando... Yo lo escribí, no, no encontré, lo que pongo en el libro me hubiera encantado cuando empecé a trabajar como profesional de la psicología, haberme encontrado esto. Lo que yo cuento en el libro después de muchos años de ensayo y error, de meter la pata y al final conseguir tener éxito junto con mi hermana Mónica en la empresa que tenemos que es Actúa Psicología Positiva. ¿Qué te quiero contar de este libro? Bueno, pues te decía que hoy iba a hablarte de cuál es... Eh, la mayor dificultad con la que te vas a encontrar una vez que decides ejercer como profesional de la psicología. Y lo que te cuento en el libro es que esa mayor dificultad no es otra que tus propios miedos. Efectivamente, el miedo a no triunfar, el miedo a que no funcione, el miedo a todas las creencias que tú tienes acerca de la profesión, las vas a plasmar a la hora de ponerte a ejercer. Por lo tanto, lo que yo te sugiero es, antes de lanzarte a abrir tu gabinete, explora cuáles son esos miedos. En el libro eh, comparto con, con los que lo leéis una, un descubrimiento, un aprendizaje que hice yo misma en un proceso de, bueno, pues de reconocer a ver qué estaba fallando, por qué no conseguíamos aumentar ventas. Y, y lo que cuento es la anécdota de que siempre cuando yo entregaba mi tarjeta a alguien eh, o decía soy psicóloga, acompañaba con una frase ya como elaborada que repiqueteaba en mi cabeza y decía espero que nunca me necesites, pero si alguna vez lo necesitas aquí me tienes claro, tú imagínate cómo vas a conseguir clientes si le estás diciendo a tu cliente lo que yo hago es lo peor del mundo ojalá no me necesites nunca ese darte cuenta de que te estás tirando piedras sobre tu propio tejado, fue el momento en el que mi cabeza hizo crack, ¿cómo que ojalá no me necesites? Evidentemente yo no deseo que te vaya mal, pero lo que yo hago te puede ayudar muchísimo. Entonces, el mensaje estaba mal dado, el mensaje de ojalá nunca me necesites, eh, lo que estaba haciendo es, ay, es que quien necesita un psicólogo, pobrecito. No, es que cuánta gente mucha gente tiene trastornos que le agravan muchísimo la vida pero cuando uno empieza a ejercer se da cuenta de que la inmensa mayoría de quienes acuden a tu consulta no son personas con una historia detrás eh, tremenda la inmensa mayoría son personas infelices que hacen cosas que no les satisfacen que llevan vidas que no quieren llevar y qué mejor cuando se dan cuenta de que pueden hacer cosas por sí mismos para cambiar esa vida de infelicidad de insatisfacción ese repetir una y otra vez comportamientos que les llevan a sentirse mal o a hacer que los demás se sientan mal qué mejor que tú le puedas ofrecer eh, mira lo que yo puedo hacer por ti mira cómo te puedo ayudar no hace falta que yo te deseo un mal para que yo te pueda ayudar es que cuánta gente ya puede ser ayudada porque todos podemos estar un poco mejor de cómo estamos, claro que sí, que tú estás satisfecho con tu vida, con cómo es, perfecto, adelante, pero ¿y si sientes esa insatisfacción? ¿y si necesitas esa ayuda? ¿y si necesitas el analizar con alguien que te ayuden a cómo cambio comportamientos, conductas, hábitos, que son los que me están llevando a una sensación o a un malestar, o a una situación complicada con los demás, conmigo mismo, con el trabajo, con mi familia. Eso es lo que tú tienes que tener claro cuando ejerces la psicología. Evidentemente esto, eh, posiblemente si tú eres eh, psicólogo clínico, estás trabajando, pues no sé, en un hospital, en un centro de salud, es muy muy probable que el tipo de cliente, en tu caso paciente posiblemente que te llegue, sea muy diferente al que te va a llegar cuando tú, hables, cuando tú abres tu consulta privada y esto es importante tenerlo claro, es una de las cosas que también cuento en el libro de marketing para psicólogos, ¿qué psicólogo, qué psicóloga quieres ser? ¿qué es lo que tú ofreces diferente a tu público? si tu planteamiento también es, ay, es que pobrecitos los que necesitan un psicólogo, perdona Pobrecitos, ¿no? Qué suerte que cuando la gente, antes o después, porque todos en un momento determinado podemos necesitar recurrir a pedir ayuda, eh, nadie estamos libres de, bueno, de que en un momento determinado la vida nos supere o las circunstancias nos superen o atravesemos por momentos difíciles. Qué mejor que tener a alguien de confianza que sabe hacer bien su trabajo, que se ha formado, que sigue formándose día a día. Pues ahí es donde tú tienes que estar, ahí es donde tú tienes que creer que tu trabajo realmente tiene una función de ayuda a los demás. Muchos profesionales, y yo he conocido a muchos, porque en Actúa hemos formado a muchas personas que han terminado o que están haciendo el máster o el grado en psicología, y estas personas empiezan a plantearse: ¡ay, tengo que cobrar! Es que, ¿cómo lo voy a cobrar? Es que es mucho el dinero que se cobra. Es que, claro, depende de. ¿Qué creas que vas a hacer con esa persona si eres de los que piensan que cualquiera puede ejercer de psicólogo, que tú vas a salvar y el camarero es un psicólogo, vas a la peluquería y la peluquera es tu psicóloga? Evidentemente, cobrar 60, 70, 100 euros por una sesión, puedes pensar que es una salvajada. Pero si tú estás poniendo en valor el trabajo que haces con esa persona, toda la formación que lleva detrás... Toda la actualización que tienes que hacer, los conocimientos que te han permitido llegar a poder tener esa acción con esa persona en la que le estás dando una ayuda que ya te digo yo que no es la misma que le puede dar eh, la conversación con un amigo o la conversación tomándose un café, no es la misma. Uno no se lleva años de estudios para luego decir bueno es que lo que me dice el psicólogo me lo puede decir un amigo, perdona pero no. A veces nos gustaría, ¿no? de hecho, cuando ejerces de amiga o de amigo, no estás ejerciendo de psicólogo. Es completamente diferente el papel en el que te encuentras. Por tanto, planteate cuáles son tus miedos, cuáles son tus creencias preconcebidas acerca de la carrera, acerca de la profesión, porque si no te aclaras con esas creencias, es muy difícil que no acabes transmitiéndoselas a tu cliente. Si tú piensas que le vas a estafar por cobrarle 60 euros, él va a tener por seguro que le vas a estafar por cobrarle 60 euros. ¿En qué basas la tarifa que pongas? ¿O vas a ejercer gratis toda la vida como ejercen al principio muchos con miedo a... Bueno, como todavía no tengo mucha experiencia, voy a cobrar poquito. ¿Y en qué momento vas a subir esa tarifa? Tienes que valorarte, tienes que perder el miedo a que tu profesión... Es una profesión en la que te has estado formando muchos años para poder dar con eso que la persona necesita en ese momento. Espero que te haya ayudado, que te desempolves en la cabeza algunos miedos que seguramente andan por ahí. Y nada más, acuérdate de ser feliz y disfruta mucho de la vida. Un abrazo. ¡Adiós!